¿Qué tal opositores? ¿Cómo estáis? Hoy, como sabéis, eh, ha sido el examen del cuerpo especial turno libre, en concreto el tercer ejercicio, y vamos en este vídeo a proceder a la corrección en base al texto que nos han planteado. Bueno, antes de nada iré haciendo una pequeña introducción del texto, haciendo pequeñas anotaciones en base a lo que me han facilitado. Igual la, el texto no se ve muy claro, pero iré desgranando un poco cada uno de los apartados que encontramos ahí y después procederé a la corrección de las 13 preguntas que os han puesto. Al final de la explicación daré mi impresión personal sobre lo que considero que ha sido este examen y lo que se ha intentado plasmar por parte de la Secretaría General a la hora de enfocar un ejercicio de, esta, de este calibre de, o en esta situación que nos han planteado. Bueno, lo primero que vemos aquí Vamos a ir a intentar a ver si conseguimos ver el texto. Detenida por la Policía Nacional el 2 de noviembre, fijaros aquí. Perdón, el 2 del 11 del 2022 es detenida a las 10 horas. Ingresa en el centro penitenciario a las 23.45. Fijaros aquí la orden de detención a las 22 horas. Desde aquí es cuando empieza a computar el plazo de 72 horas como máximo en calidad de detenido. ¿vale? Nos no fijéis únicamente en el plazo que nos pone de o a la hora de tener en cuenta el ingreso en prisión. ¿vale? Después será un matiz importante a la hora de tener en cuenta cuándo habrá que escarcelarla por falta de legalización. Este dato que nos da aquí. Viene acompañada por sus dos hijos, uno de dos años y otro de tres. Bueno, aquí tenemos el primer... Error, o la, el primer matiz que tenemos que considerar, fijaros que nos dice uno de dos años, otro de tres, obviamente la, el reglamento penitenciario nos dice que se admitirán en los establecimientos los menores de tres años. Primera cuestión a considerar es ese niño de tres años, que ya ha cumplido la edad de tres años, no será admitido en el centro por parte del director, Vale en base a ese artículo 17 del reglamento penitenciario. Nos habla aquí de la legalización de la situación. Queda como penada en ejecutoria 4-2022. Ha sido condenado tres años y un día, ¿vale? Por esta causa, tres años y un día de condena. Y dice, y queda en situación preventiva por unas diligencias previas y se decreta la libertad provisional con fecha 3 de mayo de 2023. Esta fecha es importante, el 3 de mayo de 2023. Porque a partir de ahí es cuando nosotros tenemos que proceder a la clasificación inicial. ¿vale? Nos da unas fechas a posteriori en cuanto a la clasificación inicial, pero no serían válidas, ¿vale? porque tiene una causa penada y otra causa preventiva. Bien, el testimonio de sentencia, el ejecutorio 4-2022, llega al centro el 4 de noviembre. Fijaros que aquí recibimos un documento, un testimonio de sentencia. Después nos preguntan por las hojas de vicisitudes de color rosa en cuanto a las preventivas, amarilla, penadas y azul preventivas. La recepción del documento del testimonio de sentencia se anota en la hoja de vicisitudes amarilla, ¿vale? En las causas penadas, ¿vale? El ingreso en prisión en calidad de detenida o presa en las preventivas, ¿vale? El ingreso en calidad de penada en las penadas, ¿vale? En las amarillas. Sabéis que las hojas de vicisitudes anotan o bien un hecho o la recepción de un documento o ambas cuestiones a la vez. ¿vale? Después veremos qué artículos tenemos que citar en estos documentos. Bien, habiendo estado preventiva por dicha causa un anterior ingreso del 8 de febrero al 20 de abril. Fijaros aquí que tenemos un abono de preventiva, ¿vale? una causa preventiva por la causa 4-2022. Este abono lo tenemos que calcular en días. ¿Cómo haremos este cálculo en días? Nos da de 8 de febrero a 20 de abril. 8 de febrero al, 21, al, al 28 de febrero, tenemos que fijarnos en esos años visíos, son el 2016-2020, pues de 8 de febrero a 28 de febrero son 21 días y del 1 de abril al 20 de abril, perdón, del 1 de abril al 20 de abril son 20 días, y los 31 días de marzo. Serían 72 días que tendremos que abonar. Bien, aquí deberíamos constar o dejar constancia la fecha de la detención en el, después a la hora de abonar la preventiva. Después cuando nos pregunte eh, a la hora de la concesión de permisos ordinarios de salida, veremos que, claro, este sujeto o esta sujeta eh, o esta interna, el abono del tiempo que ha estado... Eh, detenida o presa se va eh, a aplicar o este ingreso y tendremos que tener en cuenta hasta la fecha que nos ponen también en el supuesto que creo que es 1 de enero de 2023, ¿vale? A la hora del cómputo de los permisos tendremos que computar desde el día 2 de noviembre que es detenida, ese día ya computa, hasta ese 1 de enero del 2023 y le tendremos que sumar en ese cómputo los días de prisión preventiva que se le tienen que abonar, ¿vale? al cómputo de la cuarta parte de cara a esos permisos. Bueno, siguiendo con el enunciado, nos dice la interna clasificada inicialmente segundo grado por centro directivo propuesta de la Junta con fecha 3 de marzo de 2023. Obviamente esto está mal, ¿vale? Aquí ya tenemos que inferir que hay un error. ¿Por qué? Porque no se decreta en ningún caso la libertad provisional por la causa que tiene en situación preventiva hasta el 3 de mayo de 2023. Hasta esa fecha no podemos iniciar el procedimiento de clasificación inicial. La recepción del testimonio de sentencia por las por la causa 4 por la ejecutoria 4/2022 ya la tenemos en el centro, pero nos tiene que desaparecer esa causa que se, por la que se ha decretado prisión preventiva. Entonces, hasta este 3 de mayo de 2023 no se puede formular la propuesta de clasificación inicial y tendremos que cum eh, cumplir esos plazos del 103 del reglamento, ¿vale? Esos dos meses para la propuesta, diez días para la remisión en base al 273 del reglamento y después el centro educativo tiene dos meses ampliables a dos meses más, ¿vale? Bien, nos dice aquí en enero de 2024, una vez que los niños están en el exterior, solicita poder hablar por teléfono con los mismos, indicándole a la funcionaria que no es posible... Hablar por teléfono con su abogado Ah, no ha consumido las llamadas semanales que le corresponden. Como no está de acuerdo, solicita hablar por teléfono con su abogado. Bueno, las llamadas telefónicas, sabéis que esto se ha ido modificando y a raíz de la pandemia, pues cada vez se han añadiendo un número mayor, se ha añadido un número mayor de llamadas. Actualmente están en 20 llamadas de 8 minutos y en los casos de incomunicación 15 de 8 minutos en base... A, una orden de servicios, a la orden de servicios 4-2022. Deberíamos, en ese caso, citar esa orden de servicio y dentro del cómputo de esas 20 llamadas de 8 y 15 de 8, no se computan dentro de ese límite las llamadas con abogados defensores. ¿vale? No podemos vulnerar el derecho a la defensa, en este caso, de la interna. Esa comunicación con su abogado defensor. Deberíamos justificarlo por ahí. Después podemos citar reglamentariamente el, el número y frecuencia de las llamadas telefónicas. Vale, en este caso, cita el artículo 47 del reglamento. En, y bueno, ese artículo 18 de la Constitución Española, se puede citar en ese caso, y esa orden de servicio 4-2022, que es donde nos justifica que dentro de las llamadas telefónicas eh, eh, con el abogado defensor, no entra ese límite de 20 o 15 llamadas de 8 minutos. ¿vale? Aparte de esto, cuando la interna decide recurrir esta decisión, lo que interpone es una queja. ¿A dónde nos tenemos que ir? al 76.2, letra G, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, queja al juez de vigilancia. ¿vale? Se está, Todas las peticiones y quejas que formulen los internos que afecten a derechos fundamentales o a beneficios penitenciarios que tengan que ver con el régimen y o el tratamiento, ¿vale? Puede interponer queja al juez de vigilancia, ¿vale? A la hora de justificar esta queja, pues se remitirá sin dilación y en todo caso el plazo máximo de tres días hábiles. Deberíamos justificar ese trámite y ese articulado, ¿vale? La interna se muestra muy alterada, desobedeciendo las órdenes de funcionales y comienza a golpear una silla con una silla en la cabina de teléfonos. Bueno, aquí hay que determinar un poco si los daños son de elevada o escasa cuantía. El matiz que nos da aquí es grave desorden. Entonces, aquí, en base a mi criterio, he catalogado dos faltas disciplinares del 108, el 108D y el 108F del reglamento de 1981. Es decir, esos dos apartados, 108D y 108F daños de elevada cuantía, ahí podemos determinar que esa eh, destrucción de la cabina telefónica y después la desobediencia grave a las órdenes dadas, en este caso por la funcionaria, ¿vale? Por este grave desorden regimental, dos faltas del 108F, esto es discutible, ¿vale? Ahí puede dar el tribunal o el tribunal o podemos adar, darle un enfoque distinto, pero deberíamos justificar por qué, ¿vale? Bien. Nos dice aquí, deben sujetarla, intervienen las funcionarias, deben sujetarla y le retiran la silla. Una vez calmada para evitar incidentes mayores, la jefa de servicios ordena la aplicación del artículo 72. Aquí en el artículo 72, como aislamiento provisional, siempre en medios coercitivos debemos citar causas de aplicación. Artículo 45, la ley orgánica, es justificable en todo caso, porque en ese caso para evitar actos de violencia en este caso, o en esta situación, o para daños a sí mismo, a otras personas a, o a las cosas, es justificable en base a ese artículo 45, la ley orgánica, y la aplicación del artículo 72, dentro de ellos ese aislamiento provisional, aplicable por la jefa de servicios. Bueno, la competencia la tiene el director, salvo razones de urgencia que podría ser aplicado por otros funcionarios por otro funcionario del servicio o por la jefa de servicios también, ¿vale? Lo tenemos que justificar por urgencia. A la hora de hablar de los medios coercitivos tenemos que indicar siempre que tienen que ser necesarios y proporcionales y durarán el tiempo mínimo imprescindible hasta que desaparezcan las circunstancias que motivaron su aplicación. De ahí se deriva este artículo 72, aislamiento provisional, dos días, para justificar ese eh, aislamiento provisional de dos días, hay que argumentarlo muy bien. ¿vale? Es decir, tenemos que justificar que es por urgencia y después el límite temporal o ese, ese, esa limitación o ese tiempo tan extenso podría darse esa situación, pero bueno, es algo utópico a día de hoy. ¿vale? De la aplicación, mantenimiento y cese en los medios coercitivos se dará cuenta el juez de vigilancia. En este caso, el aislamiento provisional podemos considerar que será visto diariamente por el médico, el sujeto mientras permanezca. Dicha medida. En base a lo que vemos aquí, ordena la aplicación del artículo 72, aislamiento provisional, que permanece dos días. Se levanta el aislamiento, quedamos, jefe de servicio lo puede hacer por urgencia, levantar el aislamiento no puede ser eh, levantado por la jefe de servicios, tendría que ser por el director, ¿vale? En este caso, y ante las amenazas de las internas del módulo por haber roto la cabina, y no poder llamarse decir, de forma urgente por jefe de servicios, aplicarle el 75.2. Aquí hay otra rata, ¿vale? Sabéis que en cuanto a las limitaciones regimentales pueden aplicarse o bien por mantener seguridad y orden del establecimiento o para aseguramiento de su persona. En este caso es una clara, un claro aseguramiento de su persona, 75.2, ¿vale? ¿Quién aplica esta, esta limitación regimental? El director de oficio por propia iniciativa o petición razonada o a petición del interno, ¿vale? Podría hacerlo el director, pero en ningún caso jefe de servicios, ordena la aplicación. Después, en estas situaciones en las que se aplican limitaciones regimentales para el aseguramiento de su persona, el hecho de que sea trasladada a un centro de similares características para posibilitar el levantamiento, tenemos que considerar si es detenida o presa y la fecha en la que se encuentra esta, esta, esta interna, es decir, Está en prisión en las fechas en las que van hasta que se eh, decreta libertad provisional. Entonces la tendremos que abordar como si fuese una interna preventiva o está ya penada porque se ha decretado li libertad provisional por esa, esas diligencias previas que se habían eh, decretado. Entonces ahí Consejo de Dirección o Junta de Tratamiento, si son detenidos o presos o penados, los que proponen al centro directivo... El traslado y es este centro directivo el que acuerda o emite esa orden de traslado que se le comunicará tal como refiere el 754 a autoridad judicial de la que dependen o juez de vigilancia en el caso de los penados. Autoridad judicial detenidos y presos, juez de vigilancia en caso de penados. Bien, para poder eh, retirarle dichas limitaciones regimentales, se determina con cambio de centro. Sancionada con 10 días de aislamiento en celda, obviamente, por una. ...o varias sanciones o faltas muy graves, ¿vale? Entenda, entendiendo siempre esta sanción del lamento en celda de 6 a 14 días. Inicia a cumplir el 5 de marzo de 2024, obviamente acabará el 14 de marzo del 2024. Tened en cuenta que tanto el día de inicio como el día de finalización computa, ¿vale? Después, como es por falta muy grave... Seis meses para cancelar las anotaciones vale, en el expediente. Tras cancelar la sanción impuesta y a la vista de su evolución tratamental, recibe dos ayudas económicas. Ayudas económicas, preguntas 12 y 13, para, sali para una salida terapéutica y otra como recompensa. Salida terapéutica del 114, el reglamento, entendamos como tal, y una recompensa... <coughs> Recompensas, ¿qué artículos podemos citar aquí? El 74 de la ley orgánica, ayudas asistenciales. tendremos que citar también el 227 del reglamento y la orden interior 3688-2007, ¿vale? Para ayudarla a continuar con los estudios universitarios que está realizando. En relación con la cuantía de esta última, que es de 350 euros. No está de acuerdo por lo que recurre la decisión. Bueno, las recompensas en base a artículos 263 y 264 son otorgadas por la comisión disciplinaria y sabéis que los actos de la comisión desplegan ejecutividad inmediata o efectividad inmediata, en este caso ponen fin a la vía administrativa. Al poner fin a la vía administrativa, en base a ese artículo 100 14 de la ley 39 de 2015, puede poner un potestativo de reposición o ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿vale?, en este caso. Bueno, ahí es un poco la justificación que daríamos a esta concesión de la recompensa por parte de este órgano colegial. Bien, eh, el pago se realiza, bueno, la aplicación presupuestaria está bien, ¿vale?, 1605-133, un programa finalista a 482. El 482 nos habla de transferencias, en este caso, a familias y, y, o personas sin ayudas. Y en este caso es el concepto, vincula a nivel de concepto, 482, en base a estas subvenciones que vemos aquí. vale Sabéis que se paga? eso se paga como transferencias corrientes. La forma de proceder es un libramiento de fondos que justificamos a posteriori. Es decir, primero se recibe el libramiento o se tiene que instar a que nos eh, liberen fondos en base a, a, esos, eh, a los fondos que tenemos asignados a nivel ministerial como pago a justificar, se recibe en el centro y una vez eh, justificado o una vez eh, otorgada esta ayuda a la interna debemos rendir cuenta justificativa en el plazo máximo de tres meses. ¿vale? Se rinde cuenta justificativa y después la IGAE, a través de la intervención territorial, tiene dos meses para, eh, en este caso, dar el signo, eh, el, el signo positivo o validar esa cuenta justificativa que emitimos desde el fondo Después analizamos un poco cómo se hace o cómo se realiza este pago justificado. Bien, vamos a la síntesis de las siguientes preguntas sobre lo que nos pone aquí. ¿Qué requisitos debe tener el ingreso llevado eh, de AA a cabo por la policía para que sea correcto? Bueno, aquí nos habla de una orden que procede de la policía judicial, ¿vale? Este artículo 15 del reglamento... Nos dice que en este suplicatorio de la policía deberá constar datos identificativos de la interna, delito imputado, que se haya a disposición judicial y fecha y hora de vencimiento, el plazo máximo de detención. ¿vale? Fijaros que es detenida a las 22 horas. Obviamente en este suplicatorio deberá constar que desde el 2 de noviembre la fecha eh, de vencimiento del plazo máximo de detención son las 22 horas del día 5 del 11 del 2022, ¿vale? A la hora de escarcelar a esta interna, si a, fecha 22, a, a las 22 horas del 5 del 11 del 2022 no se recibe la legalización, en este caso habría que escarcelar, escal, escarcelarla por falta de legalización, ¿vale? Bien, este suplicatorio va al director y el director hará o solicitará la legalización de la interna. ¿vale? Bien, eh, en la hoja de vicisitudes se anotará el ingreso en calidad detenida de AA, teniendo en cuenta que se recibe el testimonio de sentencia que regulariza la situación y en cual se anotará el pasapenada. Hojas de vicisitudes. ¿Qué artículos tenemos que citar? Bueno, vamos a citar el artículo 336 del reglamento de 1981. ¿vale? Podemos citar el expediente de los internos en base al 15.2 de la ley orgánica general penitenciaria y el 18 del reglamento, ¿vale? En cuanto a estas anotaciones. En cuanto a las anotaciones, índice de vicisitudes de color eh, o preventivas de color rosa, índices de vicisitudes de color amarillo para las causas penadas, e índice de vicisitudes de color azul para las penitenciarias. ¿vale? En este caso, las, eh, ¿qué anotamos en los índices de vicisitudes? Lo que comentaba anteriormente, o bien, la recepción de un documento o bien un hecho, como puede ser el ingreso en prisión, que le ha detenido, el ingreso en prisión, que le de preso, una salida de permiso, ¿vale? O ambas cosas a la vez. Todo eso se van anotando en las hojas que vemos aquí. La legalización de la situación se anota en la hoja de, o en el índice de vicisitudes rosa, ¿vale? Y el pase apenado se anota en la rosa. Estando penada, la recepción en el centro de unas diligencias previas por las que se decreta prisión provisional implica el pase a preventivo, entonces se debe anotar en las amarillas ¿vale? la recepción del, de la liquidación de condena se anota, se anota en los índices de vicisitudes penadas en las amarillas ¿vale? con esto contestamos un poco a esta segunda pregunta bien la tercera, en el caso que no se legaliza la situación de detención de la interna, ¿qué fecha debería ser escarcelada? Bueno, aquí se da una situación que es detenida a las 22 horas del día 2 del 11 del 22. Aquí el plazo máximo serían, bueno, debería constar en esa, eh, en esa orden de detención que porta la policía judicial pero en todo caso debería ser escarcelada a las 22 horas del día 5 del 11 del 2022, ¿vale? ¿Qué artículos tengo que citar aquí? Artículo 23 del reglamento. ¿Qué documentación o qué tengo que hacer para escarcelar en este caso la interna, por falta de legalización. Muchas veces confundimos el artículo 22 del reglamento la libertad de detenidos y presos porque hay una, un mandamiento de libertad con la escarcelación por falta de legalización. Si yo escarcelo a esta, eh, esta interna porque no he recibido, en este caso, la legalización de la autoridad judicial, aquí lo que tengo que hacer es, en primer lugar, comunicarlo a la autoridad que hubiera ordenado el ingreso, que en este caso es la policía judicial. Pero en este suplicatorio, esta policía judicial debería constar que está a disposición de una autoridad judicial. ¿Vale? Entonces también hay que comunicárselo a la autoridad a cuya disposición hubiese sido puesta. ¿Vale? En este caso ha sido puesta una autoridad judicial distinta a la que ordena el ingreso. Por eso, eso lo tenemos que comunicar. A ambas, ¿vale? Se tiene que anotar en el índice de vicisitudes preventivas, en la rosa, ¿vale? Se debe comunicar la puesta en libertad al administrador y al subdirector de seguridad. ¿Por qué? Por si porta dinero o por si le han retenido algún objeto de valor. Debe haber constancia de la orden de salida y a su vez debemos grabarlo o comunicarlo al centro directivo a través del SIP. ¿Vale? Esa sería la argumentación de esa pregunta. De una forma rápida. Bueno. En relación al ingreso con los menores es correcto. Explique el procedimiento a seguir con referencia. ...al Ministerio Fiscal. Bueno, vamos a borrar esto. A ver esto. Bien. Vamos a hacer alusión a este artículo 17... ...del reglamento. Se dan tres situaciones. O la situación que nos plantea el supuesto es... ...el ingreso inicial... el director admitirá a todas las madres con hijos menores de tres años, ¿vale? En este caso, para admitirla, pues, eh, se deberá comprobar debidamente la filiación y que no entraña riesgo para el menor, ¿vale? de la decisión adoptada, de esta decisión, se comunicará al Ministerio Fiscal. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que aquí hay una de las menores que, es, que ya tiene los tres años cumplidos, no puede ser admitida. Solo se puede admitir la de dos años, la de tres años no podría ser admitida en ese momento inicial. Una cosa es ese momento inicial en el que ingresa en el centro penitenciario y después la segunda situación es que continúe con la madre dentro de la unidad de madres. Esta justificación aquí mejor la metemos en este, en este caso. ¿vale? El hecho de que continúe con la madre dentro de la unidad de madres se debe acreditar la filiación y que no entraña riesgo para el menor. ¿vale? Aquí me confundí un poco que lo que quise decir es, inicialmente se le admite y después el hecho de que se pueda mantener con la madre dentro del centro, se debe comprobar estas dos circunstancias, vale, que no entra en riesgo para el menor, y de la decisión se le comunica al Ministerio Fiscal. A veces confundimos esto con el trámite siguiente, que es cuando el eh, Consejo de Dirección autoriza que la madre recabe a los menores de tres años que tienen el exterior. Ahí primero se le pide opinión al Ministerio Fiscal y de la decisión, Adoptada se le comunica al Ministerio Fiscal, que en ningún caso es vinculante, ¿vale? La opinión del Ministerio Fiscal no es vinculante, pero la situación que se nos plantea aquí es lo que vemos. Esta mujer ingresa con sus hijos, uno de dos años y otro de tres años, uno de ellos sí podría estar con la madre, el otro no, ¿vale? Debería ir con servicios sociales, con su padre o con quien eh, sea el tutor legal del menor. Esta sería un poco... ...la forma de justificar esta pregunta en base al Ministerio Fiscal. Nos dice, en relación con la clasificación, ¿es correcta? Bueno, cuando hablamos de clasificación en grado... ...tenemos que hacer alusión siempre al artículo 63 de la ley orgánica... ...esto siempre va de la mano del 102.2 del reglamento... ...y todo el procedimiento a seguir en materia de clasificación... Artículo 103 del reglamento. Podemos citar instrucciones, el 9 de 2007, etc. ¿Vale? ¿Qué situación se da aquí? Bueno, ingresa en prisión. ¿Cuál es la fecha que tenemos en cuenta a la hora de efectuar la clasificación inicial? La recepción del testimonio de sentencia. ¿Pero qué sucede aquí? A la recepción del testimonio de sentencia por la, eh, eh, por la sentencia 4-2022. ...que se recibe el 4 de noviembre de 2022, tiene una causa en situación preventiva... ...por diligencias previas 125 y esa situación preventiva impide que se pueda formular... ...la propuesta de clasificación inicial. Hasta que se decreta la, liber la libertad provisional... ...por esa causa preventiva no se puede iniciar todo el procedimiento de clasificación inicial. Entonces deberíamos argumentar la pregunta en base a esa situación que os estoy planteando. Es decir, hasta que desaparece esa situación o esas diligencias previas, y se decreta de la libertad provisional, no se puede formular la propuesta de clasificación. Y desde que iniciemos esa propuesta de clasificación inicial, pues tenemos dos meses, desde que eso, esa propuesta se formule 10 días para remitir al centro directivo en base al artículo 273 del reglamento, y después el centro directivo tiene dos meses ampliables o dos meses más para resolver ¿vale? Ese sería un poco la justificación a esa pregunta. No se puede clasificar, hasta que, como nos dice aquí, en el ejemplo que os ponía, eh, se decreta la libertad, vamos a ver dónde lo pone, se decreta la libertad provisional hasta el 3 de mayo de 2023, ¿vale? Bueno, indique la fecha en la que la interna puede salir de permiso, suponiendo que el 1 de enero de 2023... Estuviera clasificada en segundo grado y tiene buena conducta. Aquí vemos un concepto que está mal. El criterio de buena conducta es para libertad condicional, para permiso ordinario de salida. Nos habla de no observar mala conducta. Bueno, entonces, en este caso, segundo grado y tiene buena conducta. Nos dice en qué eh, podrá salir de permiso. Cuando vamos a permiso sabemos... Permiso extraordinario, si justificamos eso, podrá salir siempre porque cumple una finalidad humanitaria, es independiente de la situación procesal o penitenciaria o penal en la que se encuentre. ¿vale? Permiso ordinario, entendido como tal, en base al artículo 154 del reglamento, tienen que darse los criterios objetivos que son segundo o tercer grado, el segundo grado lo cumple, haber cumplido la mitad de la condena y no observar mala conducta. Sabéis que en base a Instrucción 1-2022, eh, según sentencia del Supremo, el hecho de tener dos o más faltas graves o muy graves sin cancelar no es criterio. Ese criterio se considera un criterio subjetivo y no se puede tener en cuenta a la hora de determinar si eso es susceptible de mala conducta o no. ¿Vale? Bien, este criterio, esto que nos pone ahí, lo deberíamos obviar, no es correcto. Entonces, ahora tenemos que valorar el tiempo a fecha 1 de enero de 2023 que lleva cumplido. ¿Qué tenemos que hacer? El cómputo de condena, el total, las cuatro cuartas partes. Si no me equivoco, voy a pasar a la hoja anterior. Borramos aquí. Quedamos que estaba condenada a tres años y un día. ¿Vale? Entonces. Aquí en este caso de, prisión, de preventiva le abonábamos 72 días por una causa anterior, ¿vale? Y ahora tenemos que calcular los días que ha estado desde el 2 de noviembre, que es detenida, hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Porque el permiso nos dice a partir de 1 de marzo. Del 2 de noviembre son 29 días de noviembre más 31 de diciembre, serían 60 le sumamos a los 72 días, 2, 132 días. Ahora pasamos los tres años. <ríe> Multiplicamos por 365 y nos da 5 por 3, 15. 3 por 6, 18 y 1, 19. 1095 días, ¿vale? Más 1. Despedida este día de aquí, 1.096 días. Ese es el total de condena. 1.096 días entre 4 nos daría 2. 274 días menos... A los 274 días, esto sería el cómputo de la cuarta parte de condena o condenas. ¿Vale? 274. Le tenemos que restar los 132 días, que es lo que lleva cumplido desde que ingresó el 2 de noviembre, más lo que le descontamos de la preventiva. ¿Vale? Entonces, 274 menos 132 nos darían. 142 días, 142 días a computar desde el 1 de, mar desde el 1 de enero de 2023, sea el tiempo que le reste para cumplir con la cuarta parte que le dé derecho a permisos ordinarios, ¿vale? Ese es el cálculo que tendríamos que hacer. ¿Y cómo hacemos ese cálculo de los 142 días? <ríe> Sencillo, 31 de enero, <ríe> tenemos que mirar en qué fecha está en 2023, serían... 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, que llevamos 120, y eh, en mayo a 22 de mayo, si no me equivoco, y los 22 de mayo, ¿vale? Es decir, a 22 de mayo del año 2023 cumpliría los requisitos objetivos siempre y cuando consideremos que no se observa mala conducta. Hasta esa fecha no podrá salir de permisos ordinarios. En cuanto a permisos extraordinarios, tenemos que tener en cuenta siempre que se eh, podrá disfrutar de ellos en base al 155 porque cumple una finalidad humanitaria y su concesión es, en, esto, en todo caso, preceptiva, ¿vale? Se concederán, ¿sí? Bueno, con eso queda justificada esa pregunta que veíamos en cuanto a los permisos. En cuanto a las llamadas telefónicas, lo que comenté anteriormente. Con sus hijos habrá hecho ya las 20 llamadas, no está incomunicada. Entonces, 20 llamadas de 8 minutos ya habrá hecho en base a esa orden de servicios 4-2022. Y con abogados no entran dentro de ese límite de las 20 llamadas semanales. Citamos el artículo 47 del reglamento. En cuanto a abogados... Eh, ese abogado que, que conste en su expediente, pues no podemos limitarle ese derecho, se le tendría que dejar llamar, ¿vale? Ahí, eh, en ese caso, pues la interna puede interponer queja en base a ese artículo 76.2 que se remitirá sin dilación al juez de vigilancia y en este caso afecta a un derecho fundamental. Sabéis que esta queja si va recurrida, podría ir el, el juez resuelve en, for en forma de auto, interpone la reforma ante la reforma eh, perdón, en forma de auto, inter puede interponer reforma y puede interponer apelación que iría, en este caso, la audiencia provincial. Bien, en relación con las llamadas telefónicas a sus hijos y abogados, la contestación no es correcta en base a lo que estaba argumentando anteriormente. ¿vale? Bien, vamos a comentar el artículo 72 del reglamento. <coughs> Cuando la funcionaria se altera. La aplicación del artículo 72 antes que lo, eh, de que lo determine la jefa de servicios. En la aplicación del artículo 72, ¿es correcta la actuación de la jefa de servicios? A ver, ahí lo que tenemos que determinar es si hay urgencia o no hay urgencia. La situación es urgente si las interna, la interna no está calmada, está grava, a, alterando el orden del centro. Tenemos que citar el artículo 45 de la ley orgánica y 72 del reglamento. Se aplica el aislamiento provisional... Con carácter urgente. La aplicación tiene que ser el director, pero por urgencia permite que el funcionario o la jefa de servicios aquí aplique estos medios coercitivos. ¿vale? De entre las obligaciones que tienen los funcionarios, el 71.2, cualquier incidente que ocurra en el módulo que afecte al orden o la seguridad y orden del establecimiento se lo comunicará al jefe de servicios. ¿vale? También podríamos citar ese artículo 71.2. ¿Cuánto durarán los medios coercitivos? El tiempo mínimo imprescindible hasta que desaparezcan las causas que motivaron su aplicación. ¿vale? Y tendrán que ser necesarios y proporcionales. Es proporcional si la interna está alterada. Vamos a valorar lo que nos dice el enunciado. ¿Está alterada o no? Vamos a ver. Una vez que está calmada y para evitar incidentes mayores... Ordena la aplicación del artículo 72. Aquí, obviamente, no es correcto este artículo 72. El artículo 72 se aplica en la situación, se podría aplicar si estuviera alterada, para evitar, pues, desperfectos o que se haga daño a sí mismo a otras personas o a las instalaciones, pero no en esta situación en la que está calmada. No procede ese artículo 72 y no es proporcional. La aplicación del medio coercitivo aquí no es sujeto a derecho, ¿vale? Tendríamos que argumentarlo de esa forma, ¿vale? Las funcionarias sujetan a la interna y le retiran la silla. ¿Qué medio coercitivo aplicamos aquí con las funcionarias? Fuerza física personal, ¿vale? Artículo 72.1, fuerza física personal. Una vez que está calmada para mayores eh, situaciones o incidentes, mayores jefe de servicios, ordena la aplicación del artículo 72. Tenemos otras medidas en estos incidentes regimentales que podemos aplicar. Las medidas de seguridad interior, sabéis, artículos 65 y sucesivos del reglamento. Cambios de módulo, cambios de celda, ¿vale? aplicación de un 75.1, aplicación de un 75.2, como vemos ahí. Otras formas distintas y no un aislamiento provisional aquí como refiere el enunciado. ¿vale? Es un error lo que hace la jefa de servicios. Se perpetúa en el tiempo, dos días. Levantado dicho aislamiento ante las amenazas del resto de internas, prueba de reto la cabida, se eh, aplica por parte de la jefa de servicios el 75 -2. Otro error. ¿vale? La jefa de servicios no puede aplicar un, una limitación regimental, en este caso un 75 -2. ¿A quién debe comunicarle? Explique el procedimiento para el traslado. Bueno, los traslados los ordena siempre centro directivo, conducciones y traslados dentro de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. Sabéis que la orden de delegación de competencias interior 131-2023 otorgó competencias también en materia de traslados en cuanto a los permisos de salida, cuando análisis e inspección autoricen todas aquellas competencias que no están delegadas en los directores un traslado para que un interno pueda salir de permiso extraordinario, siempre y cuando no sea competencia delegada en favor de los directores y siempre fuera de horario de oficina o en festivos y fines de semana. ¿vale? Pero en las demás situaciones, traslados los ordena centro y directivo, conducciones y traslados, en base a propuestas que se formulan o bien por parte del Consejo de Dirección o bien por parte de la Junta de Tratamiento en base a este artículo 75.3 del reglamento. ¿vale? En enero del 2024 los niños están con su familia. En el exterior, hablar por teléfono, enero del 2024 ya estaba clasificada, entonces está penada. Como está penada, la propuesta la formula la Junta. La Junta formula una propuesta y se le remite al centro directivo para que resuelva. Estas propuestas de clasificación y destino llevan implícito tanto el grado de clasificación como el centro de cumplimiento. Ese acuerdo, esa orden de traslado, se le comunicará en este caso al juez de vigilancia que se le garante de los derechos de los internos. ¿vale? En cuanto a la... Mmm, una cosa es el grado de clasificación y otra es, en este caso, el traslado, el centro de cumplimiento. Ese centro de cumplimiento puede recurrirlo eh, la interna. Sí, tenemos que valorar si agota o no la vía administrativa. En ese caso, la resolución de Dirección General de Ejecución Penal y Resolución Social no agota la vía administrativa y puede interponer un recurso, en este caso el superior jerárquico, bueno, es un recurso que se entiende recurso de alzada ante el superior jerárquico que sería competente para resolver el Secretario General de Instituciones Penitenciarias. ¿vale? Bien, seguimos con lo que nos plantean, con eso justificaríamos la pregunta número 10. La conducta de la interna, aquí infracciones disciplinarias se corresponden? ¿Qué fecha finaliza el cumplimiento de la sanción? Lo hemos justificado antes, ¿vale? El 108F y el 108D. Para mí son dos sanciones por faltas muy graves del reglamento de 1981, ¿vale? En la finalización del cumplimiento de la sanción, si empieza el 5 de marzo, acaba el 14 de marzo. Y desde ahí, para cancelar serían seis meses. ¿Qué fecha estaría cancelada? A 14 de septiembre, ¿vale? 14 de septiembre estaría cancelada la sanción por falta muy grave, seis meses. Bien, son posibles las ayudas que recibe el procedimiento de concesión de la recompensa y si es posible recurrir y en, caso, en qué caso, qué recursos caben. Bueno, los actos de, los, de la comisión disciplinaria ponen fin a la vía administrativa. Entonces, algo que pone fin a la, a la vía administrativa o recurrimos directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa o interponemos un potestativo de reposición. ¿Vale? En este caso, en cuanto a las ayudas que recibe, fijaros aquí que el concepto presupuestario 16, aquí en, en, en cuanto a los conceptos presupuestarios, tenemos que hablar del 16, 0, 5, 133 a 4, 8, 2. ¿Vale? Nos habla, vincula a nivel de concepto esta ayuda. Y aquí, pues ya sabéis, pues tenemos que citar artículos 35 de la ley orgánica, el 40 de la ley orgánica general penitenciaria, 42 y 43. ¿vale? Aquí vincula a nivel de conceptos, imputa al capítulo 4, artículo 48 y eh, concepto 482. ¿vale? ¿Qué, eh, ¿Qué podemos citar aquí? Pues, eh, aparte de esto, tendríamos que citar, se paga por pago a justificar, artículo 79 de la Ley General Presupuestaria. Nos habla también del Real Decreto 640 87, todo lo que podemos pagar como pago a justificar. ¿Cómo es el procedimiento a seguir un pago a, a justificar? Anualmente, a nivel ministerial... Se reciben una serie de, de, de asignaciones presupuestarias y después los centros penitenciarios gestionan esas asignaciones presupuestarias. Se solicita, en este caso, a la Secretaría General, que, eh, que, o se solicita, mejor dicho, al Tesoro Público, que es de donde sale el dinero, ese libramiento de fondos. Ese libramiento de fondos eh, de pagos a justificar, una vez recibido el libramiento en el centro, dispondremos de ese dinero para poder pagar todas estas ayudas o estas subvenciones que se regulan en la orden interior 3688-2007. ¿Vale? Una vez justifiquemos esos 350 euros que vamos a gastar, ¿qué, tendremos, qué necesitaremos ahí? No dice ahí que se le va a otorgar una, eh, concesión, una recompensa. Pues el acuerdo de concesión de recompensa de la Junta de Tratamiento el fin al que va destinado estos 350 euros, es decir, pues necesitaremos justificar en base a esa matrícula que ha hecho para esos estudios universitarios. Todo eso se va conformando un expediente y una vez se le paga a la interna estos 350 euros, tenemos que hacer una cuenta justificativa y esa cuenta justificativa tiene que ir a la intervención general del Estado a través de las intervenciones territoriales. Una vez hecha la cuenta justificativa, todo el excedente de ese libramiento que hemos solicitado previamente lo remitiríamos haciendo un 0,69 al Tesoro Público, ¿vale? Tendríamos que devolver la cantidad que no se ha gastado. Imaginaos que yo eh, tengo en el primer libramiento 1.000 euros, me transfieren esos 1.000 euros, yo gasto únicamente los 350 euros de, eh, en este caso, de la, de la subvención que le voy a dar a la interna para la... Eh, para los estudios, pues la parte eh, que no he justificado en ese plazo de tres meses que tengo para rendir la cuenta justificativa, la tendría que devolver o ingresar en el Tesoro mediante ese 0.69. ¿vale? El concepto presupuestario lo justificamos, eh, clasificación orgánica por programas y económica, orgánica lo tenemos aquí, por programas, es un programa finalista, y económica, vincula a nivel de conceptos. Imputa al capítulo 4, que regula las transferencias corrientes. ¿vale? Aquí podríamos citar también el artículo 74 de la ley orgánica y el artículo 227 del reglamento. También podemos citar la orden de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, donde se regula toda la normativa eh, operatoria contable, también se puede citar en este artículo. ¿vale? Bueno, con esto eh, queda el examen justificado en base al criterio que yo considero que deberíamos argumentar cada una de las preguntas. ¿vale? Es un examen que está hecho, aquí viene un poco una reflexión personal, a nivel... Eh, Forma, como formador de opositores al cuerpo especial, para eh, nuestros alumnos, perjudica este tipo de examen porque toda la materia de contratación, todo lo que habíamos visto de prevención de riesgos, todo lo que tiene que ver con derecho administrativo, eh, todo lo que tiene que ver con financiero, se ha abordado muy poco, muy por encima. Parece un examen hecho para alguien que, bueno, mmm, alguien que viene del cuerpo de ayudantes tiene mucha ventaja con respecto a alguien que entra de la calle, porque mmm, la primera parte tiene muchísimo mayor peso, alguien que domina el reglamento, ley orgánica, tiene mucha ventaja o tendrá mucho hecho en este ejercicio. Lo que qu queda claro aquí es que al final todo el temario tiene importancia, el tribunal es el que decide y consideraron este año, pues que debería preguntarse eso, pues tenemos que acatar eso y aprender de cara a futuras eh, convocatorias para plantear exámenes o para hacer esa formación integral que también incluya esta primera parte de cara a supuestos en el cuerpo especial. Por lo demás nada. Eh, estáis. Eh, gracias por seguirme. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda y esperemos que eh, a la hora de proceder a la lectura. Tengáis suerte y podáis obtener la plaza como funcionarios del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que lo compartieses, que le dieseis al like y cualquier comentario que queráis hacer, pues podéis aquí más abajo comentar lo que os ha parecido. Os mando un cordial saludo y nos vemos. Y cualquier cosa, a través de Esfera Oposiciones, podéis contactar conmigo, podéis mandarme un correo o al teléfono que veis en la página web. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.